Hola a todos bienvenidos a esta semana o al gran Premio de Brasil de jugando de Linux.com. Mi nombre es Erford y conmigo están hoy, creo que será el día con menos participantes. Canseco <risa> y juega el Linux, el campeón. ¿Y en qué puesto vas tú, Canseco, en la eh, estaba tercero. casi casi pillaban de pero nada, no, Ay, no, hay no hay manera. Buenas, ¿no? buenas. Ah, pues ahora es una oportunidad porque no ha venido, o sea que, aunque de una carrera. 50 sí, claro, puntos, si consigo, 50 si consigo los 50 y él no... nada Si, jam si el jamón no, está no, rico no, no, al final no de, de año canseco, yo te quito a jugar al galinos en la primera <ríe> Venga, vale, vale. Está hecho. Yo con que no me deis... Yo ya gané el este campeonato, campeón. así que como que me da igual. Lo que como era. que te da igual, ¿verdad? Pues eso, no, pues no pegarme nada, que se vaya a la luz. Lo tengo todo chequeado. Pues no, mi vale. intención es salir tercero. La, cuando queráis. Pues vale yo diría que habría? ¿Qué ¿Estás emitiendo o estás grabando? En teoría debería estar emitiendo. Si alguien me lo puede confirmar... ¿En YouTube? Mm. En YouTube y en Twitch, hmm. los dos. Ah, liches. Utilizamos no, no restream y con restream pues, esa es la ventaja que puedes emitir por donde te dé la Lo gana. Ah, no puedes chat como suele suel hacer... ¿Está emitiendo? Sí. Yo estoy vale, emitiendo, bueno. sí. Vale, guay. Gracias, chicos. O sea que... Vale. Pues vamos a ver. Estuvimos haciendo el sonido. Ostras, no sé, qué, no sé qué ajustes he puesto al final. Sí, había cosas activadas, pero da igual yo voy sin ni nada. Igual pues sí, todos jura... somos tres. Ya, juraría haber desactivado en la de. Y lo peor es que este circuito me lo sé, o sea. Yo no, yo he improvisado lo que he podido. Eh, yo ni te cuento. Pues poner poca carga porque es un frenapara, para, o sea que. Bueno, por suerte este circuito me gusta bastante. Ya la otra vez que corrimos, me parece que no lo deseclaro. <risa> bueno, tiene un poco de todo. Pero bueno, ya sabéis, puede pasar cualquier cosa. Uh -huh. Puede pasar un destap ah. eh, cortándolo con la no he visto, No he visto, no he visto. Sí, es, eh. Pero que no. se le va mucho la pinta al chaval con... No, puede que los comisarios tengan razón y que a lo mejor tenía que haberse apartado porque él de ser líder y tenía banderas azules. Pero tío, yes. es que se le tiró encima. Tampoco se entiende mucho la norma. Tío. No, ninguna norma dice que no puede hacer doblar. Vamos allá Una vuelta. A sí, bueno. la voy a hacer. Como se suele decir, el que iba por detrás es el que tuvo la culpa ¿eh? Pero vamos eh, a ver. Si décima, la décima, la llegamos la a la recta, la al cartel de 100, frenamos un poco hasta cuarta, aceleramos, a tope. Esta es una Esto, curva que puede de eh. Marchas hasta llegar al vórtice. Cuidado, aquí, soltar el acelerador, luego vienen curvas, casi segunda esta, ¿eh? Las chiquitas. Sí. Por lo menos han entrado a en la segunda. Hasta que salgas uh. la subida, porque si no derrapas, porque esto es un oh. Fórmula 1. No y luego de nuevo otra segunda, diría yo. Y luego ya a tope. Una ah. cuarta, y luego se baja de nuevo a tercera, cuarta. Bueno, hay que la coge en cuarta. ¡Ya! Pues yo la coge en tercera ah. y Nada. torpe. No, no porque no me a la izquierda para cortar metros ya te has pegado no, me, he tocado el CSP y me he salido no me he pegado pero me he salido no, bueno. que yo te diga a la, a la, a la, a a la, a la, a la, a la, a la, pista, a, a la, pista. Sí, sí, sí, a la, a la, a la, yo, yo no sé qué calidad de gráficos esto pero o sobre es todo un poco mal, la verdad. Yo tengo mínimo, que en las 7.50 está nada de más de sí. Pero es cortame el canto. Pues nada. ¿no? ¿Segundos? Sí, sí, si sí me he sentido vamos, pero... No, no, pero, yo igual. Vamos. Yo estaba ahí unos eh... cuantos segundos. Era gracioso porque el, el, el, el Joaquín Linus iba cantándome las curvas y. Estaba guay porque coincidían, sí, sí. No, no, yo yo, yo, yo, yo iba por delante todo lo que decía. Ah, no, vale. por, por eso yo al no. final me he salido, porque iba folladísimo. Yo no. Ay, qué... Sí, sí, porque. Vale. A ver, no, vamos. A... Vale, mm. Soy yo. Bueno, entonces los dejo pasar, ¿no? <risa> <risa> Para ir retransmitiendo ¿no? la carrera. Hostia, a ver, la estrategia, a ver si puedo cambiarla por lo menos. Ah, me gusta esta topete. Tengo que arriesgar. Ah. Está bueno, estamos ya Mucha mierda ese. el embrague. Metemos primero. ¿Habéis visto cómo se sale en Brasil? Si no es como se sabe, es como se acaba. Uy, uy, uy, uy, Cuidado, uy, uy, uy, uy, exterior, uy, uy, no uy, uy, uy, uy, uy. Ole. Sí, sí. O eso ha sido bonito. Ahora cazarlos. Bueno, pues ya tengo algo algo divertido por hacer entonces en la carrera. Bueno. ¿no? Todas tenemos que hacer una cera, ¿no creas? Primera curva un tronco. Ya veremos porque no me he sido yo mucho. Que no sé si tú que viene por defecto. las vueltas, ya sabéis que son más puñeteras. Sí, No, ¿No te, no te lo jures. Vale. Casi o ¿qué? No, casi. Voy con todo el pedal que puedo, ¿eh? Así mismo no voy con los pedales porque no... Sí, la verdad es que el coche al principio, tío, con tanto... está pensado para azurrar y... cargado no... ¿cómo vas? Bien, bien, bien, bien, la verdad es que me, estoy, me está yendo mejor de lo que pensaba, ¿no? También tengo que... Es que la diferencia entre el 2017 y el 2015 es... mejorante, eh! Pero ahora me está yendo... ¡Me preocupa! Te, te he visto, me preocupa, digo, hostia, quiero separar en la curva y casi lo ¿no? Pues yo me he salido de todas. Sí, sí, te he, visto, te he visto que estás entrando y digo, hostia, voy a intentar ir fuera para no cruzarme y... ...casi me fuera fuera de verdad. Hay competencia en la vuelta rápida. No, pero bueno, he puesto encima cargado de dinámica para no salirme de las curvas y de cuanto llegamos a una las vais. Pero tú por lo menos te vas sintiendo que juega el se me. se me pegará enseguida. Ahora, ahora, muchas de mira, creo que es veces se trae. A la ventaja del primero es que va todo sube. Si. Quiero escapar, este hombre Te quito estoy ahora va por Leo, entonces... Es lo que... me las estoy jugando, ¿no? Y si no me a otras carreras, ¿no? imposible Vamos, esperaba que estuviera aquí en Leo, porque por lo menos... <risa> ya, que se ha quedado sin fibra y que hasta mañana lo le ponen. Ah, vale Vamos vale, a... tomar no, un servicio técnico para que te dejan eso Ah, mañana pasa un técnico y que lo mirará. La cuestión es que se aguantarán las ruedas toda la cadena. <ríe> Tendrás que hacer te como mínimo última vuelta, no va a cambiar Si no tienes que Y no queda tanto ya A ver, no sé si os habéis... Bueno, no sé, pero casi tú igual... ¿Tú? No, porque lo no, notas por Telegram y tal. Estamos intentando montar un podcast que hemos no no ¿Qué? Hombre, estaría guapo, verdad. ¿Qué sí. Es ver? Vale, esto es para... ¿Le ha contigo? Sí, sí, tanto, Hasta que le ¿Por eso. Vale, juega pues, bien. ¿Qué es eso? Un qué podcast. Es. Ah, un podcast. podcast ¿no? Ah, vale, ya sabes, por es cosas. Sí, genial. ¿no? La gente vale. no se en el caso, no sé si. Vamos tiene. entonces la idea es eh, por ahora. Joder, no. por ahora una vez al mes, no creo que sea más con mayor frecuencia porque al la... final.. No, a tiempo a todo en el centro. Sí, no, no, y no, no, no, no. a ver, los suyos. Es... Si podéis echaros por.. El canal principal de la comunidad de Matrix, que es, que es Juanitos.com, es, es el servidor de Matrix, pues ha intentado organizar un poco cómo, cómo nos organizamos, horarios y, y está demás. sacando un segundo por vuelta este hombre. Mmm, la enriquecida? Claro. No, no. Ya, no, ya le llevo puesta una vuelta y ¿eh, pico. Sí, con la luna, no sé qué decir nos acercamos a la ventana de para... No te a, a, a ver si puedo a la vida, pongo. Uy, me apasiona el espacio. ¿Me vais a doblar ya? peso parece. diez. Casi te pongo emocionado, esto. Sí, no acuerdo mucho la red, pero se agarra bastante es lo que me interesa Bueno, si hay alguien de Twitch y tal No te he puesto el chat Así que no puedo saludar Si estás escribiendo no. algo Ya lo siento Es que eh, normalmente como el, el streaming Lo suelo hacer Leo era ya del tema, pues no, no tenía mes o nada y he tenido que contar un poco todo, todo, como, todo como, como pudiera. Hola, Bumpy. Así que ya me disparéis. Sí, ya y os, no... os saluda, espero que se va a bien en el chat. ¿Qué te he dicho? Ahí, ¿no? No Muy cuidado. Uy, me quiere arruinar, a ver, a la... Ajá. No se he visto La primera posición. No te he, visto, no radar, te he me. llegar. ¿Cuándo era la parada que no me acuerdo. Bien. Oh, pito, me distanca de okay. Okay. ver. Yo no sé de qué me lo estaba diciendo. Yo, pero yo cuando juego, los gatos se quedan fuera de la habitación, ¿eh? Porque no tres, y si no son dale, nosotros... Dale, no bueno, sospecha. si tienes tres, macho, yo solo tengo uno. Verás ya, pero con uno, me va... ya no, pero con uno yo reconozco que me valdría, ¿eh? O sea, que si veo cables, que si Profe. quiero subirme, que si... ¿Qué está pasando en la pantalla y le empiezo a atacar a lo que hay en la pantalla? Bueno, adoro a mis gatos, ¿Sí? pero no, no, no estoy... Bueno, no puedo. Tener los Dios, que no, planes, no había quitado no el límite. Estoy tonto. <ríe> Yo que se me ha olvidado también. O sea, ¿cuánto y por, por vuelta estáis haciendo? No, no esto, yo. Ahí va uno 15, esto digo. Iba haciendo 1.15, 1.16, 1.17. Bueno, ya la, ya. Bueno, bien resuelto. Bueno, buena menos. на ¿Cómo lo lleváis? ¿A estáis el uno del otro? Ya estoy bastante. cerquita. ¿Has marcado la Dale, ¿no? de la ya ya ya la no estás metiendo en la sí, Vaya, vayas, vayas, vayas, vayas, vayas, No Notas la presión Notas Nota la presión presion. Notas algo en la nuca El una, pelota delante que debe tener algún problema Estamos alcanzando el, el coche de delante Pero tenemos que cuidar los neumáticos Porque no vamos a parar más en boxers El problema es que se había relajado Y ahora se está poniendo la fina <ríe> <ríe> Está rolando ¿eh? Para bueno, la misma palabra que tenía al principio. ¿eh? ...estando demorado, a pues ver si me despego. Tu concepto es para el lindo, Esto que tiene la configuración casi sin... ¿sí? único, ¿no? No, no he tocado nada, nada, por defecto. Ah, bueno, estamos igual Vale, vale. Es que si no la recta me pillas ya, pero ya. Yo no lo noto como eh, aparte de que es un paquete conciente, que eso pa... va de marcha, ¿eh? yo me he puesto la, una carga de dinamica, digo, para intentar estar dentro de la pista lo más llego posible, y en las rectas, me, o sea, es que como se ve el punto, digo, para una velocidad que yo, de fondo, y el coche ya no nada más, y se nota, se nota. para que para el año que viene toca practicar ¿eh? esto, esto no puede ser no, a ver, que esto lleva de puestos de combustible si sí, sí. O sea, no estoy tan no estaba acostumbrado a estos niveles y menos usar el volante que la verdad que el volante lo tengo desde hace poco y se sí hace de... mucho mejor pero se comete más errores no es nada es lo no, no, no. único del volante ¿Cómo lleva el coche de verdad, ¿no? Sí, a ver. O yo prefiero, eh. Así si, antes si, si, si, si. ¿eh? Pues es casi como O sea, una vez que te acostumbras, pero es cierto que da opción a más errores que de eso, más cagadas. Bueno, está no Estás conduciendo hacer. perfecto, cansejo, enhorabuena, no eh. Venga, venga. Al venga, año voy, voy, voy a tener rival. <ríe> bueno, si no has te, tenido este año, lo que pasa es que.. No, ha habido carreras que.. Cosas que pasan. see that tres vueltas listas bueno, bueno a me queda bueno ese cuarto pasillo es el primero que metes, y luego la siguiente ¿no? yo no tengo que tirar todas las vueltas si no que se aburres de esperar me he las dos veces no me parece que todo es la buena bueno igual por la parada sí, por ver a No, había una que más adelanta cuando estamos. Ah, pues eso. En tu parada eh. Eso es, en mi parada me esto sí que nos vale. Pues ya lo está entrando, eh. Lista. Ya te veo, ya. Voy por fuera. también muy puedo ¡Uf! ¿Qué estoy de ahí? ¡Qué a ¡Joder! Yo no, yo, yo estoy de comida yo. O sea, voy con la pobre y igual no llego al final eh, al final el, el, el, de la carrera con la por gasolina. A la hora Lo no, menos es que, que no sé, o no sé si se puede oír por el no sé cómo ver pues tiempos no sé, en tiempo real, más o menos. Bueno, arriba de izquierda, cuando sale. Salen sale tiempos, pero salen los míos pero de este, los otros. Se le voy a pasar a los estancas. Si este me. Bueno, estoy... eh. Vaya vueltecita. ¿Hay carrera o no hay carrera? ¿Hay ah, yo creo que sí. Parecía que sí, pero nada, a dos vueltas no creo. Deberías cambiar a la Mezcla 2. Mezcla 2. Mejor, mejor no me fío, que te vea la dos Vaya derrapada me acaba de mandar ahora. Sí sí sí. sí es pues un circuito no que no te. Este sí, no. es un momento. soy un piano y pa afuera, Como me no acaba de pasar en mecado. Nada de momento. Pues eso, ese fallo aquí con el DRS detrás, no sé yo. Bueno, se me da? ¿Te dan para DRS? estoy ¿eh? Eh, pues por dentro Fuera, güey Estoy un poquito largo, ¿sí? bien defendido Hombre, sí. no me llevo con mi carrera, todos Todo es Pues miras el retrovisor. ¿A ver? Solo una vez. <risa> Ahora no estoy viendo de reojo. ¿Me paso o no? <risa> Un poquito. Vamos a tocar. Es ¿Quién abre de reeso? Bien, bien, bien, bien, bien. Buena, buena. Llega, ha habido Genial. carrera, ha habido carrera. Me ha gustado, me ha gustado ese final ahí. Oh, qué... ha pues si se puede hacer. Buena, buena. Este viejo me ¿no? escuña. <risa> Bueno. Vamos, vamos, que te quedas sin una curva. Vamos. Has peleado, no creo que le ha otra vuelta, ¿no? No, no, no creo. Creo que ya cuando termine la vuelta que estoy dando después de que hayan entrado el primero. Bueno, pues eso, yo agradezco a la alineación de los astros. Ya no sé cuántas cosas más porque no me haya pasado nada. Increíble. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero bueno, lo dicho, no creo que me ha pillado un ahora sí. No, no. ¿No crees que, perdona? No creo que vaya a pillar de ellos porque ver, si se presentan que es una carrera... En un hombre, Dilio, ¿qué tal? ¿Qué andaba yo ganando una carrera mientras <risa> no tanto más? <estabas. risa> ¿Qué? ¿Acabasteis ya? o Acabamos bueno, de terminar, sí. vaya Toma uh, uh, uh, uh. Justo, Justo ahora me, me llegó la, la señal. Pobre, Debería ser una avería general. Eh. ¿Qué faena, tío? Pues sí, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué faena? <risa> Bueno, pues sí, porque te has perdido la emoción del final y poco más. Bueno, pero yo, puedes despedir, bueno, ¿qué ganó al final? Puedes despedir el, el stream. Sí, yo también voy a... Sí, bueno, ¿tú vas a despedir tú yo? Eh, sí, ya que está aquí Leillo, se si hace el favor de despedir el stream, pues ya... La... ¿Qué ¿Yo? hecho? Yo, claro. yo no he participado, que lo bueno, despida quien lo presente. Siempre... siempre... Bueno, pues despedirlo tú, Sergio. Venga, bueno, pues... Venga. Eh, bueno, es que esto se me da muy mal, tú eres el experto en estos temas, pero bueno, recordaros a todos que somos jugandolinus.com muchas gracias a, a Canseco y a Juan Linus por haber participado en la carrera, a pesar de haber sido el último me lo he pasado bien y luego veré el, el resto último de tres, nivel. de tercero el tío de el, el primero del resto el primero del resto y luego me veré cómo ha sido esa última vuelta, esas dos últimas vueltas. Luego me veré vuestro... Bueno, mañana el streaming, Y nada, recordaros que tenemos página web, news.com tenemos cuenta en Twitter, tenemos cuenta en Mastodon, tenemos cuenta en YouTube, tenemos cuenta en Twitch, tenemos cuenta en Matrix, que no es oficial, y tenemos cuenta en casi todo todo. Este... De todo, de todo. De todo, de todo, ¿vale? Sí. Y también tenemos un link de referidos en Hamel Bandel, así que... Eh, si vais a comprar a Handelman y le ponéis al final Barnet igual jugando en ignos o os pasáis por nuestra web y luego <coughs> y lo busquéis ahí, ya también lo pondremos en los comentarios del vídeo de YouTube, pues eso que, que nos llegue, eso que nos ayudéis a pagar el hosting. Y poco más, en la penúltima carrera del campeonato eh, ya tenemos ganador, ahora queda el campeonato un poco en, en el E3. Que los, no sé, Canseco creo que ha contratado a alguien para que Leillo no haya podido jugar hoy. Qué casualidad que justo pues, acaba la carrera y qué casualidad que se puede conectar. Así que ha habido mano negra por detrás, seguro. Pero <risa> <risa> sí, sí, <risa> sea, sea la mano <risa> negra que fuese en este momento. Me quedé totalmente chafado. Tengo bueno. que decir que Canseco ha sido el único que ha, que ha peleado una carrera hasta el final ahí, codo con codo, sin, so, sin cometer errores. Estoy muy orgulloso de su conducción. Bueno, los mínimos es, plan, lo, lo lo mínimo. es luego, te, luego te recomiendo que mires porque has aguantado ahí a los 5 segundos. Muy bien, yo, yo he hecho una carrera muy buena también. Sí, Sin no, nada. no, cuando has puesto las ruedas, eso, las ruedas blandas, madre mía, y vas que volabas y bueno pues lo ha dicho muchas gracias a todos y nos vemos no sé dónde nos veremos jugando supongo bueno yo dije que iba a despedir mi stream pero voy a hacer la liga de yo de fuerza esta voy a hacer la a ver si se puede hacer la al la... del gorra Car. mm. no, al... Al... de carno no anti el de Israel. También tenemos ligas de rally, pues si tenéis de rally, participar con nosotros, tenemos dos ligas, claro, yo de defensa liga. y jugando en y liga. Liga. tenemos dos. ¿Y por qué no puedo unirme? Bueno, eh, entonces, si queréis decir adiós. Venga, no, hasta todos. Bueno, yo también me despido, venga. Ay, tarde, tarde, ya me había dado <risa> <Cago> en... <risa> Es igual.